wst de San Juan, 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches amigos, les saluda Madeline Ortiz y les doy la bienvenida a los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para hoy lunes 20 de febrero. Gracias por acompañarnos. Los mismos serán certificados por el auditor O'Neill Quiñones de la firma Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presente aquí en el estudio. Tenemos buenas noticias, el juego de Powerball del sábado 18 de febrero tuvo ganador de premio secundario con Power Play por la cantidad de 200 mil dólares con jugada automática vendida en el Ramal Mini Market en Caguas, que disfruten muchísimo este premio. Esperamos que hayas realizado su jugada porque esta noche el Powerball tiene un acumulado de 87 millones de dólares y en Loto Cash ya mismo se juegan 9.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 Añade Wild Ball para que tengas la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios. Y justo ahora, damos comienzo con el sorteo de Wild Ball. Adelante. El número ganador de Wild Ball es el número cero. Repito, el número ganador de Wild Ball en la noche de hoy es el número cero. Ahora pasamos al pegados. Muchísima suerte, familia. El número ganador de Pega 2 comienza con el número 5. Segundo número es el 3. El número ganador de Pega 2 es el 5-3. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy es el 53. Ahora continuamos con el Pega 3. Este boleto en mano, muchísima suerte, Puerto Rico. El número ganador comienza... Es el 1. Tercer número es el 7. El número ganador de Pega 3 es el 017. Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 017. Y ahora pasamos al Pega 4. Mucha suerte en casa, donde quiera que nos estén sintonizando. El número ganador de Pega 4 comienza con el 2 el 4. Tercer número es el 6. Último número de Pega 4 es el 2. El número ganador de Pega 4 es el 2, 4, 6, 2. Repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy es el 24, 62. Recuerda jugar con multiplicador que puede aumentar hasta 5 veces tus premios menores. Adelante. El número ganador de multiplicador en la noche de hoy es el número 5. Repito, el número ganador de multiplicador es el 5. Y ahora pasamos al sorteo de Loto Cash, que cuenta con un premio de 935 mil dólares. Adelante con el sorteo. Muchísima suerte a los que jugaron Loto Cash. El número ganador comienza con el 5. Segundo número, 20. Tercer número es el 10. Cuarto número del Loto Cash, 35. Y el quinto y último número es el 29. Ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash. El bolo cash para esta noche es el número 10. Los números ganadores del loto cash son el 5, 20, 10, 35, 29 y el bolo cash es el número 10. Ahora pasamos con el sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 290 mil dólares. Adelante y mucha suerte. El número ganador de la doble revancha de la noche de hoy Comienza con el número 30. Segundo número, 25. Tercer número, 17. Cuarto número de la doble revancha es el 33. Y el quinto y último número es el 10. Ahora pasamos con el sorteo de Bolo Cash para la doble revancha que es el número 3. Los números ganadores de la doble revancha en esta noche son el 30, 25, 17, 33, 10 y el Bolo Cash es el número 3. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche. Visiten nuestra página oficial, loterías de Puerto Rico.pr.gov. Los esperamos mañana martes a las 2 de la tarde. Que tengan todos excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Estamos de nuestra programación por WPRTV San Juan, WPMTV mayagüez y WSTV San Juan, 11 mayagüez Presentando los grandes éxitos de Combo Alianza. El cachete. Yo lo pago y te puedo invitar. Con mi ¡Qué